Hola que tal amigos, quería presentaros el bolsito más Fatty que utilizo como EDC, como Everyday Carry Es un bolsito de contener las dimensiones, no es muy grande, no es muy pequeño, pero me caben un montón de cosas Actualmente eh, lo tengo con unos 770 me parece gramos de, de peso 797 gramos, o sea, 800 gramos es demasiado como para llevarlo colgado del cinto, pero sí que puedo llevarlo en el vehículo o en la mochila. El modelo este es muy conocido, eh, yo le he cambiado el tirador de, de baracor por uno de color naranja porque así sé cuál es el sentido de, de giro y le he añadido aquí, le he pinchado unos alfileritos que siempre pueden venir bien además en el parche como no voy a poner banderitas ni cositas así llevo algo de dinero escondido el bolso además en la parte trasera tiene un sistema molle yo, yo actualmente no lo utilizo entonces lo que hago aquí es camuflar una eh, lupa de unos 6 aumentos es bastante potente y me ayuda para la lectura de mapas y, y detalles ya en el interior se presenta completo con la navaja, es una Aitor, un modelo clásico de Aitor, que consta de pocas herramientas, bueno, además de, de cuchilla, la ventaja es que tiene eh, también eh, sierra, que me viene muy bien para determinados materiales, es, es un modelo de Aitor muy, muy viejo ya pero que viene muy bien. Entre las muchas navajas que tengo, esta es chiquitita. Aquí dentro, como veis, tengo cositas muy distribuidas y de diferentes utilidades. Por ejemplo, tengo pilas de repuesto pilas de repuesto de tamaño AA para eh, utilizar con la linterna. Es una FENIX LD15. Da muy buena luz. Estos serían sus repuestos. Eh, también tengo mechero, como no mecheros sencillos tipo VIC. No importa que sean recargables, porque esto no vale nada. Esto cuando se gastan se cambian. No tengo muy claro si utilizar Fire Steel o otros sistemas de, de, de Yesca o de, o de magnesio, porque creo que en un momento determinado, teniendo un mechero, tienes ya la llama. Pero bueno, es cuestión de gustos. Eh, además, llevo un rotulador, un Edin 3000. Que ya sabéis que marca grueso sobre cualquier superficie plástica, vidrio. Llevo un paracord, unos 8 o 10 metros deben de ser, un 550 libras. Este tiene la particularidad de que tiene en su interior fibras reflectantes. Eh, cuando lo uso como tiravientos para, para el toldo con la maca o la tienda de campaña, pues por lo menos los veo por la noche, si no me tropezaría. Eh, además, llevo modo de reserva de alambre eh, unos clips los americanos siempre tan optimistas dicen que esto lo podrían usar en caso de necesidad como anzuelo, yo lo, no lo veo tan claro pero no lo sé, lo podría utilizar como precinto para enganchar cosas que se hayan caído un objeto, un objeto pequeño caído en un agujero siempre viene bien un poco de alambre eh, las pilas AAA como repuesto de una luz roja con gancho, para poder enganchar a la trasera de mi mochila cuando hago marcha nocturna, por seguridad además llevo en esta cajita, este envase en realidad es de chicles, pero me hizo gracia el tamaño que tiene la forma así, un poco oblonga, que se adapta muy bien aquí la tengo con virutas de madera aparte de una pastilla de esbit y cerillas para hacer fuego. En este viejo carrete de diapositiva, que como sabéis ya no los hay porque ahora todo digital, pero antiguamente usábamos para diapositivas estos botecitos estancos, son muy chulos, y los tengo con unos anzuelos, eh, alambres, una pequeña lupa también, botones, en fin, cositas pequeñas. Además llevo una cuchara de plástico, hiper económica y super ligera, para los yogures y papillas y demás. En esta pequeña reserva de papel de plata, papel de aluminio, o sea, de albal, que me sirve, por ejemplo, para, como para vientos cuando monto el tranqia de alcohol, pero a su vez envuelve esta pequeña porción de sierra de metal, que puede venir bien para cortar pequeños barrotes o alambres o pasos eh, que me, me impidan el paso a zonas zona de ganaderas y demás también llevo unas tijeras quirúrgicas, como no unas bridas de nylon ya sabéis la utilidad que tienen estas bridas para fijar cualquier cosa que se nos haya roto y de, hablando de fijar también llevo eh, un poco de cinta americana el, el pliegue lo hago para así en caso de, de emergencia no tener que estar con la uña buscando dónde está sino que lo tengo ya aquí accesible la he envuelto sobre una vieja tarjeta de crédito que da justo la, la anchura Creo que hay aquí unos 6 metros aproximadamente. Además, llevo unos guantes de vinilo. Son muy ligeros, me pueden servir para coger cosas sucias o para, en caso de heridas de un compañero, poder manipularlo. Y también, a modo de pequeño botiquín, llevo unos apósitos, ya sabéis, eh, tipo tirita para, para los talones, para las ampollas, gasas esterilizadas... Y en ese departamento, por último, un pequeño eh, amenity de estos de los hoteles con cositas para coser. Bueno, no abulta nada, tampoco importa tenerlo ahí. Y esto es todo en este departamento. En este otro departamento, además de un, de un bolígrafo, un pequeño bolígrafo, muy práctico, chiquitín, eh, también llevo por los dolores un poco de paracetamol y un poco de ibuprofeno de 600 miligramos aquí en España estas pastillas son muy baratas no sé en otros países si las dispensan sin receta eh, siguiendo con botiquín en estas eh, en estas pequeños departamentos para las lentillas lo he aprovechado con un poco de betadine para las heridas de betadine en la parte oscura y en la parte clara llevo gel de alcohol de este que se usa para higienizarse las manos en los hospitales como esto es hermético, pues no se evapora y cada dos o tres meses lo cambio también llevo un silbato de emergencia la típica tontuna que todos llevamos pero que nunca usaremos, espero eh, al menos sé que funciona, pero bueno, ya que fue un regalo, aquí lo llevo también llevo más gasas esterilizadas unas pinzas de un color llamativo para que no se me despisten entre las barujas de los pinos o la hoja para extracción de, de espinas o eh, pequeños objetos. Aquí llevo lágrimas artificiales para, en caso de lesión en el ojo, eh, lo he cortado para que me quepa aquí, he dejado a la vista la fecha de caducidad para los recambios. Son lágrimas artificiales y asimismo una pequeña cantidad de suero para limpieza de ojos limpieza de heridas eh, bueno es una reserva estéril de, de agua y en la zona de la cremallera llevo una libreta una sencilla libreta de, con hojas de trazos cuadriculadas y bolsas de bolsas de plástico plegadas para contener basura, llevar agua, cualquier cosa que pueda ser necesaria. En fin, pues esta es mi propuesta para un más expedición fati en el que además de haber metido dentro un montón de cositas, también aprovecho los rincones de fuera, como os visteis aquí llevaba la lupa. También llevo antes de que se me olvide eh, estas prácticas: eh, limpia toallas, eh, limpia, eh, toallitas limpia gafas de mercadona. Los españoles saben bien lo que es esto y también de Mercadona llevo aquí una, una bolsa de un plástico para horno. Este plástico es una bolsa que puede contener hasta un pollo o algo así y que serviría para cocinar porque resiste 220 grados. En fin, esto es todo. Confío que comparándolo con los eh, bolsitos de supervivencia o EDC que vosotros me mostréis en Youtube, compondremos un equipo bastante chulo y singular.